hacer operativos médicos odontológicos, ahora mismo acabamos de tener 75 médicos odontólogos y médicos en distintos barrios de aquí de San Francisco de Macorís. Así que estamos alegres, estamos gozosos y estamos también de fiesta porque estamos eh, dando lo que llamamos el fruto de una universidad que es la graduación, nuevos profesionales para avanzar más en la construcción del progreso, el desarrollo y la paz social del país. Nuevos retos y desafíos, un momento en que el país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 La educación es el motor que mueve cualquier país, desarrollo, progreso. y Nosotros caímos en los últimos lugares, pero yo creo que dentro de 10, 15, 20 años tendremos naturalmente un país completamente diferente. Y además que hay una conciencia mucho más grande en la juventud, no solamente lo que salen en la prensa con elementos dañinos para la sociedad, sino que en estos momentos tenemos más de 500 mil estudiantes universitarios y cada vez más hay esa especie de la juventud prepararse bien para servir mejor al país. Редактор субтитров